Con la ¿Hola? ¿Loco? Mi... Ah, ah, me cago a me tiro llego de uh. Uh. Esto es lo mejor de lo mejor Miren, ah. ah. no, no, no, Ah, no, wow. no, ah. Wow. Wow. ah, vibraron. Ah, wow. oh. vibraron <risa> No, no voy a dibujar, yo no sé dibujar. Nadie sabe dibujar, weón. El modo de imitación, básicamente eso, imitar un dibujo en el menos tiempo posible. Y ir imitando el dibujo de la otra persona así sucia. Por ejemplo, el, un dibujo que vos haces en 30 segundos, el otro lo tiene que hacer en 20. Y el que le sigue en 15, y así. Sí, sí. <risa> Tengo que buscar algo. Sí, cualquier cosa, lo que vos quieras. Ay, sale. no sé. No, la marca me dijo uso... Ay, qué horrible. Ya está no corriendo el tiempo. Uh, hijo de uh, puta. Venga. No te la puedo ¿Qué? creer. No, no, no, no, no, no. Uy. Ah, pero tenés que acordarte el dibujo de memoria. Uy, Uy, no, para. Oh, yo para un yo como un ¿Qué es esto? Dibújalo. Oh, me va a costar una banda entonces. Pensé que quedaba guardado el dibujo. No, es lo divertido de esto. Ah, ah. ¿Listo? Lo intenté. Ay, <risa> uf, ya. <risa> bueno, bueno. Esa caca enorme. ¿Y ¿Y ¿Y Ahí va ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, Dios! Sí, pasaron cosas. No, la. La nace. Verga. <risa> La verga. Uy, <risa> <risa> oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, <risa> va muy rápido, no puedo, no puedo. <risa> Mira, ¿qué es esto? Facilísimo, facilísimo, facilísimo, facilísimo, es facilísimo, facilísimo, facilísimo Ok, ok, estoy haciendo la cruz roja No sé quién, falleció acá Pero bueno, y acá hay una especie de No sé qué era eso, un solete de agua No sé qué, qué mierda hicieron No, no, ¡Ay, tíos, verga Ah, porque le re La puta madre, listo, está Carita No, la sí, mierda no, mira. La pum, pum, pum, pum, pum. Oh, El último lo hice rápido Igual era re fácil, el último Bueno, ya veremos qué sale ¿Quién no sabe, qué hizo bueno tableta gráfica Ey, Le hice con el mouse <risa> ¿Cómo mete la monstrua? Me ah, cobraron. pensé que era plata, pensé que estaba, me estaba pagando. ¿Te plata? ¡Lo que ves! pagando. <risa> ¿Qué, ¿Qué alguien? Desapareci. y a Tita. No, ¿quién fue el que hizo eso? ¿A <risa> <risa> ah, <¿pero> <risa> <risa> No, no, de repente no se ha roto. ¡UN da Ya no es loco. No. Un ashe. Un ashe. Mira, ah. <risa> me me me no vi ese perro. Co no, no, yo hice un no. coso que no sé qué era, boludo. Miré mi el perro. Y se, se quedó Se ve no. no. no. no. quemó boludo. No. Bueno, mira. Ay. Ay, no. Me sirve boludo. No. no, no. No. ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? ¿Qué mierda es esto? No. No, mi dibujo, no, por favor, no. no. La bacteria. Mirá. <coughs> Otra imitación. Que no puse todo, todo mi hija. Perfecto, ahí me faltó la A. Ay, no, perfecto. No, la puta que lo parió. Si, sí, no, ¿qué no. es esto? ¿Qué es este monstruo? <risa> bueno, no, ¿Qué? Muy easy, la que me tocó. Olvídate, no sé qué es. No, no, no. de onda te llevo a hacer todo, pero bueno. Eh... Tampoco.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 Y te después del stream de 24. Sabía horas. que vos hiciste el arm, lo sabía. Fue ese en esos memes que entre más se distorsiona más complejo es el texto. No, sí, me estúpido. Ah, les, les, fuiste vos, cómo le hiciste azul. Igualito. Mira, pipito de mierda. No. El mío fue como un. <risa> Esto, pasó, no pasó de un te titano a ser Patricio ¿Te imaginás? quiero sí, que en realidad era el, el... ¡El ataque de los bonitos! El paquete <ríe> la, la galletita, ¿viste? Pasó de hacer un paquete de galletita, ¿no? ¡Ay, qué mierda era eso! ¿Qué, ¿Qué es claro? eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, <ríe> ¡Me tocó dibujar! Y dije, ¡Qué! ¡Qué! <ríe> Otro, otro, otro, un sabio otro, sí, un sabio otro. No, ¿voy a, ah. voy a dibujar algo, voy a dibujar algo que va a ser god. Ay, ya sé qué dibujar. Oh, no, te la puedo creer. No me acuerdo lo otro que vi. Te juro oh. que me voy viendo. Ah, oh, no llego, no llego, no llego a pintar todo. Bruh. le damos color pura oh, amigo, no, pero es Bien. que Sí, bueno pues para... mirá, bro no, no flayé cualquiera ya veo flayé flay cualquiera <risa> <risa> flay <risa> un... no, ¿qué le hicieron a mi pibe? <risa> no, no. terminó con un <risa> afro facha, facha. Me con mucha facha, con la maestría y todo facha, facha. no tenía maestría ya ¡Oh! ¡Oh! <ríe> no ¡Oh! Ah, no, no, que me ¡Oh! Me ¡Oh! <ríe> <ríe> <vuestro? ríe> ¡Se va metiendo dentro de la casa! ¡Estaba afuera! La no! Me voy a hacer. <risa> <risa> ¡Ah, vos, es eso ¡Vos, hiciste eso? eso? No, <risa> No <risa> No, <risa> Amigo, no. <risa> Pensé sí, que me iba a salir bien y ya empezó como el orto ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ah, boda de... Uhhh... <ríe> chao, olvidate no, sí. no, ya, ya... Uhhh, acá, no, no Creo que ya está todo Bueno, si descuento cuento que este es Scooby ¿Qué le están haciendo a mi Scooby? Ay, Dios mío... Bueno... <risa> eh. No, ¿cómo que no? ¿Es un ovni? ¿Cómo que una tumba? <risa> Me pareció un <risa> por la verga ¿Qué? Y de hacer la carta ah, no, no, yo re-reflashe y hice cualquier cosa Dice con, con distintos colores, colores. <risa> A pedazo Es que mi carcasa literal ¿Y esa cola dónde salió? salió? A ver, ver ¿qué fue tu idea? Sus. Sus Sus Sus Creo que en este tono salió lo mismo Sus Sus, Sus. Sus. Estamos bien, eh Sus, Sus. Sus. Sus. Ay, No, ¿Qué? esto ¿Qué? Esto, Dios ¿Qué? La montaña está <risa> <salió risa> No, no, el... Yo nunca hice un sol. ¿Qué? Oh, no, no, no, no, no, no, el perro Voy a calcar no, de mis stickers Yo lo no, cagando, no, no, no, es así A no, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No, no los puedo escuchar No dijo que no, puede, no los podía escuchar Sí, los escucho, los escucho ahora ahora yeah. bueno, hola, hola, tita Vemos otra vez hasta que comienza y hacemos como, como que nos reímos de nuevo Ah, un pulp. Ay, no No, oh, uh. no dator ¿qué hiciste? Oh, no, la re arruiné, chicos oh, oh. Se están formando una ah, No, no, no, no, una ah, persona una wife No, era un Mario verso. no, me estás jodiendo, Dator, que pensamos en lo mismo? Sí, sabes que me llegó tu dibujo, me parece no, no, ¿qué? quete WTF Estuve 20 minutos pintando blanco, negro, blanco, negro Me quedo de frente, Pica, pica, pica, pica Yo, yo, yo No, yo, yo No, se porque volvía No, no, no El Mario del anterior dibujo pareció acá Esta es la precuela Antes de que se agarren las piñas, viste abstracto. <risas> no. tipo tiene el en el brazo Y en parece que tiene una pokebola con una bombacha Qué, Qué divertido buen. fue eso, hermano Qué divertido Qué, ¿sí? Qué gracioso, oh, super funny Me sí, estoy me divertiendo, no funny. me puedo reír No, mal. no te puedes reír Me, puedo me reír tanto, tarjeta de tanto reírme no. Dale los cachetes La risa le duelo yo de tanto reírse Se acaba de romper mi caja de la risa No volveré a reírme jamás en la vida, ahora. A tu lado arroz pasado con hambre and